Y Navidad y quiero que la pasen bien. No van a andar tomando ni chupando nada, mis amigos. Porque de allí viene, la, de, viene la, les puede venir la muerte y la cárcel. No van a andar tomando nada hoy para el 24, mis amigos. No quiero que van a tomar para el 24 ni para el 31.